Y en esta cajita. Cuando paren, si le doy besitos, pues <risa> bueno, sabe. Muy bien, espera, espera un poquito. Espera, sí, sí. <risa> voy a limpiar un poquito. Estoy un poco perjudicado. Ay, ay. Muy bien, caramba. Seguimos. Uy, casi. Uy. ¿Le cuesta, verdad, ¿no? todo? Sí. Pero... Sí, le cuesta un poquito, sí. que te lo con mucho cariño. No sabe andar, no sabe tomar el biberón, le estamos enseñando ahora. Sí. Mira que este te cuesta un poquito más. Vale. Ahora cuando lleva un rato, luego ya como que lo sacas para afuera y Me cuesta un poquito más. Venga, sí. Cójalo tú. Muy bien, cójalo tú. Sí, cójalo tú. Esa lengüita... Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, no te retratas tanto. Tiene la pipi. Ah, bueno, oye, pues muy bien. Justo, mira, no, no me ha dado. <risa> ha sido muy sido muy, muy generosa. Bien. ¿Y por eso no tomaba el bierón? ¿no? Sí. Yo creo que nació Edu como inmadura, ¿no? Como prematura, ¿no? Sí, no, no sabe tomar el bierón, se hace pipí y no se entera. No se debe andar, pero no importa, ¿Así? sí que te se te ve bien. Ahora continuamos, te de descanso. Se toma bastante bien. Sí, no, ella, ya le cuesta quedarse de pie quieta. Esta mano tiene aquí algo que tenemos que, que valorar cuando ya cuando se encuentre un poco mejor. Eh, ya empezaremos a mirar esto. Es importante porque es muy raro: la articulación no tiene fuerza y no se queda de pie. Con, con esta no tiene suficiente fuerza. Es lo que comentaba Laura, que debe haber nacido prematura, aparte de enferma, y claro, ya pues no, no ve, apenas ve, apenas oye. No, no me dirige la oreja cuando esto. Entonces, pues. ¿Y quién? ¿Quién te va a cuidar a ti? ¿Eh? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué calado orgullosa. <risa> Ahora, voy a seguir.